Unirse a la comunidad de redactores de LowPost es muy sencillo. Regístrate como redactor e inicia sesión para acceder a la plataforma. A continuación, deberás elegir las cuatro primeras categorías en las que te reconoces con mayor preparación y que servirán a LowPost para preparar tu prueba de acceso como redactor. Recuerda elegir bien las categorías, ya que luego no tendrás la posibilidad de cambiarlas. Low Post habrá preparado para ti una prueba de acceso basándose en las categorías que elegiste. Tendrás que estar muy atento a los requerimientos de la prueba de acceso, ya que tu estatus inicial como autor se calculará en base a su resultado. Así que esfuérzate y asegura tu mejor punto de partida. Si superaste tu prueba de acceso como redactor, tendrás acceso a un listado de trabajos disponibles en función de tu estatus y las categorías que elegiste para redactar. Podrás consultar los detalles de cada trabajo y quedarte el que más te interese. En la pestaña Mis trabajos tendrás un listado de todos los trabajos que has aceptado y el estado en el que se encuentran. Dirigiéndote a la pestaña Mis cobros, tendrás acceso a tus trabajos en estado finalizado y todas las instrucciones para realizar la liquidación. Únete a nuestro equipo de redactores Low Post y gana dinero extra sin complicaciones.